Buenas noches, vamos a ver quiénes son sonábulas como yo. <ríe> no he podido conectarme más temprano. Hubiera querido conectarme más temprano, pero Salvador no me dejó. Así que me estoy conectando ahorita. Primera vez que me conecto tan tarde, he visto que tiendas, bueno, más que nada tiendas, se conectan tarde mostrando sus, sus productos. Y yo digo, que locas. ¿Cómo se conectan tan tarde? <risa> y hoy me estoy conectando así de tarde, yo también. No tengo sueño. Dije, lo dejo para mañana. Pero sé que hay muchas lechuceras, muchas que trasnochan. Hola, buenas noches, María Soledad. ¿Cómo estás? Así que dije, sí, me conecto. Igual el video queda, ¿queda ahí. ¿Cómo están? Buenas noches A ver a quién veo por ahí ¿Quiénes son? Buenas noches, ahí está Raquel María Elisa Reyes Oh, Mieli Claudia Gabancho, Jean de Ah, o sea que no me equivoco Hay muchos que les gusta trabajar de noche A mí también me encanta trabajar de noche Hola Jan, saludos Así que dije me conecto con este calorcito, tengo el ventilador aquí encima mío, voy a conectarme y enseñarles los tassels que estoy haciendo, mañana no iba a tener tiempo, así que dije como sea me conecto ahora, hola buenas noches, ¿cómo están? así que vamos a ver qué audiencia tenemos si hay gente o no hay gente yo creo que sí, les voy a ir enseñando, el videíto queda grabado, así que no hay problema he puesto una luz aquí fuerte, espero que se vea bien, buenas noches vamos a ver cómo está también el internet tengo un poquito de música ahí de fondo hola Marilu, buenas noches ¿cómo están? <ríe> Qué bueno María Soledad ¿qué dice tu, tu arica querido? mi querida Mari uy, acá está haciendo un calor terrible, terrible no me deja dormir de verdad entonces, antes de dormir prefiero hacer lo que me gusta mis manualidades. A ver, miren qué bonito quedó este este tassel. Busqué los colores así bien sweet. Eh, el que me mandó, como se dice, la cinta que mandó los colores fue esta de aquí. Como se dice la principal. Tiene varios colores como arcoíris, celeste, rosada, morada, anaranjada, amarilla. Entonces Apenas vi esta cinta, dije, de acuerdo a esta cinta, busco los otros colores, ¿no? Y más o menos comencé a buscar eh, los colores que estaban aquí en la cinta principal, ¿no? A ver, miren esta cintita. De verdad que tenía cintas en un tupper, que las tenía olvidadas. Y dije, bueno, si son retazos realmente de, de cinta, esto me puede servir y realmente sí me sirvió. Me gusta la blonda bien gruesa aquí hay otra blondita eh, lila otra rosada, tengo muchas blondas me gusta trabajar con blondas sí o sí, una blondita doradita esta como les digo, es la principal la que me mandó con los colores de, del tassel que quería y, y estos son eh, los adornitos que hice unas maripositas unas cuantas cuentitas que ahora les voy a enseñar cómo las hago no y que más o menos daban con el color de la cinta principal que para mí era esto no entonces miren ahí este es un intercambio que han organizado mis amigas de, de, de crafters de corazón y como les digo como a mí me gusta eh, participar de los intercambios me he inscrito ya tengo hasta mi compañera que es mi querida amiga julita Así que para ella van a ir algunos tassels y bueno, los que prepare de repente por ahí para que sea sorpresa les preparo otros. Pero más o menos quería compartirles también, puse esta, estas cuentitas y miren qué bonito quedó, ¿no? En realidad como dicen las chicas puede ser para un adorno de un... Eh, del lomo del álbum o puede ser para una carterita, no sé, puede ser para tantas cosas... O para la mochila. Ya mi hija Paloma me pidió este de aquí, por ejemplo. Entonces por eso es que estaba pensando que le iba a hacer otro a mi compañera de intercambio. Eh, realmente sí me, me encanta hacerlos. Nunca he hecho. Oh. Ah, está con mucho calor. Hola, hola Olguita. ¿Cómo estás? Sí, está bello. De verdad que a mí también me encantó hacer estos tassels. Ahora les enseño este rojito. Este rojito ya tenía bastante material de, de ahora que hemos trabajado el amor y la amistad entonces ustedes me han visto trabajar con estos corazoncitos le puse botones aquí unas cuantas cuentitas aquí el color que que primó o, o la cinta principal fue esta de corazones yo tengo muchas cintas ahora les voy a mostrar esta de aquí esta es la que para mí primó, la de corazones entonces me gusta eh, la mezcla de, de este tipo yute con el corazón rojo el corazón blanco entonces para darle un poquito más de color le puse este mint que se ve bonito y aparte le puse yute, por acá tiene un, un angelito ahí está, para que lo vean eh, tul rojo aquí en realidad es todos los eh, cintas que tengo y que, bueno, y que combinen, lógicamente, ¿no? A ver, aquí hay, miren. Una llavecita con su candado, ¿sí? Todo este lo quise hacer del amor, ¿no? Miren los colores, todas las cintas que encontré. Los pomponcitos que se usan tanto. Una cinta brillosa. ¿mí? Miren este de aquí y bueno una florcita puse aquí hice una cintita y miren la mariquita tengo estas mari mariquitas de madera que también son lindas y ahí está ahí está otro tassel de verdad que a mí sí me gusta que tenga mucha cosa no este algunos le dicen algunos dicen que menos es más pero para mí más es más <ríe> y entonces me encanta así quedó este tassel ya ahora con ustedes voy a hacer otro colorcito ya, pero antes, antes de hacer ese táser con ustedes, también he estado practicando hacer otro tipo de tassels. y miren este que bonito quedó es otro tipo de argollita, no? es estos que son, que se abren por aquí ahora les voy a enseñar y miren también lo, lo he hecho con algunas cintas que me quedaron de un también todos son retazos, no? miren qué bonito quedó ¿Ven? Y este también es para enganchar Chiquitito y bonito ¿Cómo están? Hola, buenas Hola, Sandrita oh, Hay bastantes Despiertas Hola, super lindos Hola, Rosy de Ziquitos. Ahí está Rosy de Diquitos que me ha dicho que cumple 40 años De aniversario y se va a Europa Rosy, que te vaya per Perfectamente bien, que disfrutes Hola, Georgie ¿Cómo están? Bueno, me estoy conectando un poco tardecito. Nunca me conecto tan tarde. Bueno, para mis clases de mis alumnas sí. Pero como esta, estos meses estoy de vacaciones, sí hay clases pero son grabadas, entonces decidí conectar. Están bonitos, ¿no? Les voy a enseñar todo lo que más o menos estoy usando para mis tassels y todo lo que tengo de material. No todo, porque si no tendría que bajarles mi mochimi mi... mi Mueble completo, <ríe> no puedo, pero sí algunas cositas. Ya voy a separar por aquí y les voy a enseñar lo que normalmente yo tengo para, para hacer este tipo de decoraciones. No, aquí siempre guardo. Hola, ¿cómo están? Aquí siempre guardo, así como les digo, mis bichitos. No, si quedarían perfectos para los tassels, no. Miren estos botoncitos, yo en realidad cuando voy al mercado central y me voy a las pasamanerías, busco, eh, y me imagino que todos lo hacen, botones diferentes, eh, ganchitos, miren todos estos dijecitos, a ver, ahí están, estos son de corazoncitos, de, de cupidos. Más. <risa> Divirtiendo con lo que. <risa> Hola, cómo están chicas. Ven, entonces eh, siempre ando buscando, ¿no? Miren estos botoncitos. También los podemos poner en nuestros tassels. A ver, yo siempre me compro y digo, pero para qué voy a usar, porque no no coso mucho, ¿no? Pero ahora me van a servir para mis tassels. Miren qué bonito. A ver, a ver. Así mejor se los enseño. Miren qué bello. Algunos lo pido por AliExpress. Miren esto. Favor. Qué belleza. Y, y mientras más brillen, mejor, ¿no? Ustedes saben que a mí me encanta que brille. Ahí está. Esto, por ejemplo, me los pedí por AliExpress. Miren este, qué lindo. Se imaginan en el medio de una flor. Este, por ejemplo, aquí. Qué bonito quedaría, ¿no? Aquí en una flor. Lindo, ¿no? Entonces siempre estoy buscándome estas cosas Entonces en esta cajita Media organizadora Tengo Hasta um, Brachitos de formas Tengo de todo, ¿no? Mezcladito Miren estos que también me compré Pero que también se pueden hacer ¿No es cierto? Ya, ahora les voy a, a enseñar Cómo hago los míos Botones ¿Sí? Miren florcitas de madera maripositas aquí tengo de todo tengo mezcla de todo, algunas cosas de este tipo ¿no? de maderita, de trupán y más botones, ¿no? entonces yo cuando, cuando hago este tipo de cosas, acá hay más botones, siempre tengo rosados y celestes porque siempre hacemos cositas de, de bebé ahí hay clips, hay de todo botones entonces saco estas cajitas organizadoras. Esta es una de mis cajitas organizadoras con las que trabajo. Por aquí tengo otra cajita. Por aquí tengo otra cajita que tiene ya cosas doraditas, doradas. doradas. Buenas noches, Cari. Están preciosos. Saludos desde la calurosa Piura. Hola, cómo está Claudia, Miss Cari. Dónde podemos comprar esos apliques? Ah, ya les estaba explicando. Como les digo, las eh, siempre estoy buscando en el mercado central, en las pasamanerías o en AliExpress. De verdad que esa esa mezcla de cositas que están viendo ahí, compro en diferentes lugares. Ya. Aquí hay otra cajita. Que esta cajita sí es importante porque con esta cajita hago este tipo de apliques, ¿no? Estos de aquí... Lo hago con esta este material que tengo en esta cajita. Miren qué bonito. ¿Mm? Ya, aquí por acá. Todos estos de aquí. Estos, estos. ¿Lo ven? Entonces, con esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que compro? Este tipo de cadenitas. Ahora van a ver cómo uso las cadenitas. Ya, esto también en este sitio... Walpa, eh, ¿no? Eh, o cualquier lugar de eh, cualquier samanería, de verdad, o cualquier lugar donde venden cuentas o cositas para billutería. Yo no sé nada de billutería, ojo, ¿ah? ¿eh? No sé nada. Pero.. Ah, voy a bajar un poquito el volumen. No sé nada de billutería, pero con esto me estoy eh, entreteniendo, como se dice. Eh, compro estos palitos. Ojo conoce no sé ni los nombres, ¿ah? ¿eh? les voy a enseñar porque yo solamente voy, entro y compro estos politos tienen como una cabecita aquí, ahí y de ahí son largos estos son para eh, colocar las cuentas ahora les voy a enseñar, primero les enseño lo que tengo ya, tengo dorados y tengo plateadas eh, tengo cuentitas doradas sí o sí, grandes y chiquitas ahí están grandes y chiquitas o chiquititititas Ahí están, en dorado también. Eh, a ver, más de estos apliques. Hay delfines, corazoncitos. Tengo llaves, candaditos. Mm. Estos larguitos que hasta ahora no he usado. Usaré también para mis tassels. Como les digo, yo voy y comienzo a buscar, ¿no? Estos también me llamaron la atención. Estos de aquí, sí, y este fue el que he usado para este. Y es muy fácil de usar, ¿eh? Y miren qué bonito queda este. Es este de acá. Ya no les digo nombre porque no lo sé. Solamente les enseño. Mm, acá también hay una especie de, eh, ay, cómo les digo, pues son como, como unas eh, piecitas de metal que agarran el, la cuenta ya, son medias cóncavas, ahora les voy a enseñar cómo lo uso, también uso estos, me faltan las, las doradas solamente tengo plateadas, eso me falta y estas de aquí estas estas tengo en chiquititas y tengo en grandes para hacer esta de aquí esta que ven acá lo hago con estas piecitas grandes y chiquitas, como les digo en este sitio Walpa, me parece que varias de las chicas que han hecho su demostración de, de sus tassels, han dicho el nombre, ¿no? no me parece que ahí está Raquelita, puede estar Raquel ¿O...